Hola amigos, aprendamos un poco más de conocimientos cada día. En el momento de la conquista británica del subcontinente indio, la región era conocida como la más rica y poderosa del mundo. No solo eso, tienen una gran población y un área casi 20 veces más grande que el imperio británico. Entonces, ¿por qué se sigue conquistando la India? Lo averiguaremos juntos. En 1600, la reina Isabel firmó un decreto que autorizaba el establecimiento de la Compañía de las Indias Orientales, formada por comerciantes comprometidos políticamente que trabajaban como secuaces del Imperio Británico. Cuando empezaron a operar, se centraron en competir y comercializar especias con portugueses y holandeses en el sudeste asiático. Sin embargo, después de un tiempo de pelear con cabezas y dientes astillados, se dieron cuenta de que no era una buena estrategia. Entonces, la Compañía de las Indias Orientales se volvió para llegar al subcontinente indio. En ese momento, el Imperio Mughal era la potencia económica más grande del mundo, líder en la fabricación y representaba aproximadamente el 24,4% del PIB mundial. Más alto que el de los Estados Unidos hoy. Por lo tanto, frente a un gigante, los ingleses al principio parecían corderos mansos y no tenían malas intenciones. Solo quiero alquilar terrenos para negocios y comercio. En 1690, la Compañía de las Indias Orientales se había convertido en el exportador número uno del mundo y estaba creciendo en tamaño. Alientan a sus ciudadanos a venir a la India, proporcionándoles el material adecuado y la oportunidad de enriquecerse. Al mismo tiempo, también construyeron un ejército fuerte para proteger asentamientos y establecimientos comerciales. A los indios no les importaba en absoluto el riesgo de una conquista imperial, pues pensaban ingenuamente que los comerciantes británicos solo querían estar allí para comerciar. Al entrar en el siglo XVIII, el imperio Mughal declinó gradualmente, porque internamente estaba profundamente dividido. Todo comenzó bajo el gobierno del rey Aurangzeb, un hombre talentoso pero rígido y autocrático. Estableció el Islam como la religión dominante. Los hindúes están sujetos a impuestos muy altos y no pueden participar en política. Por lo tanto, muchos aristócratas y líderes de diferentes religiones, aunque obedecieron frente a ellos, construyeron en secreto ejércitos opuestos detrás de ellos. Uno de los más poderosos, la dinastía Merate, fundada en 1674, se rebelaron y exigieron el autogobierno. En las décadas que siguieron, las dos dinastías más poderosas de la India lucharon sin cesar, causando grandes pérdidas en ambos bandos. Aprovechando esa oportunidad en 1739, los persas invadieron la capital mogol, Delhi, provocando a la dinastía innumerables pérdidas en vidas y propiedades. Gracias a eso, Merat expandió constantemente su territorio. A partir de 1750, se convirtieron en el reino dominante de la India. Mientras los dos grandes tigres luchaban y resultaban gravemente heridos, la malicia británica empezó a aflorar. En territorios que no estaban bajo el control directo de los mogoles y los merates, la compañía de las Indias Orientales envió a sus tropas a ocupar. Sin embargo, no usan la fuerza sino que hacen todo en paz, a través de tratados. Los británicos permitieron que los líderes locales fueran autónomos. Y disfrutó del privilegio de comerciar con la Compañía de las Indias Orientales, lo que los hizo extremadamente ricos. Sus descendientes también reciben educación prioritaria en escuelas construidas por la empresa East India. Como resultado, los líderes locales se volvieron leales y trabajaron como esbirros eficaces. Además, los británicos también les prohibieron participar en la guerra con los territorios vecinos, lo que ayudó a crear estabilidad y prosperidad para la región. Además, se permite al pueblo de la India la libertad de religión y la preservación de las costumbres tradicionales. Hazlos felices y acepta fácilmente el dominio británico. Así, los territorios indios fueron gradualmente anexados por los británicos. Hasta que todo el imperio Merate colapsó en 1820. La razón por la que la conquista británica fue extremadamente famosa, porque su ejército permaneció en la India al más alto nivel de solo 20.000 personas. Mientras tanto, la población indígena es de más de 300 millones de personas. Entonces, ¿de dónde sacaron sus tropas para luchar contra los movimientos rebeldes? La respuesta es que ningún movimiento es lo suficientemente grande como para molestar. Esa es la habilidad de los británicos. En cada territorio conquistado, reclutaron soldados nativos y les pagaron bien. Según algunos estudios, alrededor del 40% del dinero que proviene de la extracción de recursos, los británicos gastan en alimentar al ejército. Por lo tanto, utilizan a los propios nativos, para manejar a los nativos, quien quiera que se les oponga. Sin embargo, durante el siglo XIX, se produjo un levantamiento a gran escala, cuando los británicos revelaron la verdadera naturaleza del imperio colonial. Primero, recaudan impuestos exorbitantes, cada agricultor debe pagar más del 50% del producto elaborado a partir de la agricultura. En segundo lugar, la revolución industrial de Gran Bretaña creó muchas máquinas modernas capaces de producir tejidos a gran escala. Entonces, en lugar de tener que comprar productos terminados a los indios, simplemente compran materias primas a bajo precio. En tercer lugar, los indios están excluidos de los puestos gubernamentales importantes. Al mismo tiempo, se colgaron letreros distintivos que prohibían que perros e indios estuvieran en lugares públicos. Nota, en los documentos británicos, a los indios se les suele llamar indios. Como resultado, muchos territorios que anteriormente habían sido autónomos se consolidaron en una India británica. Finalmente, los misioneros cristianos, que a menudo difunden falsamente propaganda contra la fe y la religión de hindúes y musulmanes, intentan atraerlos para que se conviertan. Por estas razones, en 1857, cientos de miles de soldados indios se rebelaron con su propia gente. Sin embargo, la guerra duró solo un año antes de que se extinguiera. ¿Por qué? Porque no están bien organizados. Conflicto religioso, haciéndolos incapaces de unirse. E internamente, había muchos espías trabajando para los británicos. Además de la tecnología militar débil, y muchos soldados todavía se pusieron del lado del enemigo. Desde esa derrota, no ha habido otra guerra armada a gran escala. Los indios estuvieron condenados hasta el siglo XX. El video termina aquí. Gracias a todos por verlo y gustarle. Si encuentra útil el video, por favor denos un me gusta y suscríbase al canal para apoyarnos. Adiós y nos vemos de nuevo.